Eh, hoy, hoy día, bastante bien con unos videos, nos escucharon Diego en 10 minutos en promedio, casi, frito, video pero, pero. Bueno, pues yo, yo puta, yo he estado en otra huevas, lo he dejado un poquito de lado estas, estas dos semanas, pero... Ay, ¿qué, te casé? ¿En ¿Qué onda con Camila Moreno, weón? Bueno? Ah, sí... Ese rollo. No, buena onda, buena onda. No. No, pero no te voy a contar acá, sino una conversación de esta telefónica, te la cuento otro día. Hice una entrevista para Camila Moreno, para los gente que no sabe. Una entrevista a Camila Moreno que, nos, que está yendo bien para el mostrador con una amiga mía, la Giovanna Watson que es periodista musical. Que es periodista de, de músico. Entonces, la contacté hace poquito y como que, puta, justo nos dieron los tiempos y vamos a empezar a trabajar juntos como ella, haciendo periodismo y yo eh, editando y grabando los videos... Ah, encontré tu, tu, tu otra mitad estable. Sí, no es otra mitad, es? Otro, <risa> otro cuartito más. Dentro de todos los cuartos, es un octavo más en realidad. Pero, pero, pues por amigos, por un Pero bueno, ustedes festival de guía también, pues. Sí, pues. Así que eso, pues con, con cachay audiovisual, de a poquito avanzando en el mundo audiovisual. Ah, bien alto, sí, cachay mostrador sí, igual. está difícil, que está difícil. Ah, pero, quiero, hacer dos, quiero hacer dos comentarios. Sí, está en el papel Sí. Ah, está bravo. Eh, eso que me llamó la atención sobre que las películas de los que traen de atrás ¿sí? siempre hacen como un restrito, reeditan ¿sí? claro. lo que fue la película, lo que hizo Famoso. Por ejemplo, Casa Fantasma, el legado es Casa Fantasma 1. La misma, güey. Entonces me explica mucho lo que hicieron con, con, con la Star Wars. Casi ¿sí? que es como que para que la gente entendiera lo que era Star Wars. Es, Pescaron la 1, que en realidad, ah, lo mismo si era bueno o no, era solamente sí. para explicar. ¿Y sabes que yo, de otro punto de vista, más amoroso? ¿Como el Joker el Merluzo. Sí, soy el Joker Merluzo. ¿Ya? Namaste. Namaste. Namaste para todos los que nos escuchan. Thank you. Que, sabes que es buena? Sabes que yo igual... Tiene esa, tiene esos problemas con... Igual la voy como uniendo, que por ejemplo el Joker tiene... El, a mí me encanta el Joker la sí, no, y a la, pero tienen unas weas que no entiendo, sí, que no entiendo por qué vos se van a bailar y ya, ya, oye, pero, ya, ya, pero, pero, pero es que ya en este ratito me haya hablado no, como que me te, me... que en este ratito me haya hablado como de tres películas, me haya hablado como de tres películas y no, no, no he tirado ni una, casa fantasma, Batman y el Joker. Ya, ver, o sea, pero no, no, que ya termina una hablando, idea so... pa, pa, pa, pa, sí, para para para Ya, ]ando. ya, buena. Para que yo te pase. Ya, ya dale, dale, dale. No, es que, bueno, sí, pues, lo que pasa es que eh, lo que estaba diciendo de Casa Fantasma, que van a iniciar seguramente la franquicia, y ya ahora entendí lo que hacen los gringos, pues, bueno, que que la primera película para iniciar la franquicia se retoman lo que hizo la, la, la primera Casa Fantasma, en este caso fue la 1, Star Wars tomar las la del medio, y empezaron a abrir la franquicia de nuevo. Claro. Y es súper usual, no es primera vez. Cal. el Joker, ahora como, porque esta, esta este capítulo estoy igual porque tenéis varias cosas anotadas, estaba mirando lo, los capítulos, por los baches, que el Joker igual que me gusta que van a dar las dos, no sé qué va a ser Lady Gaga ahí, pero hay que esperar sí. igual, ¿eh? no, no cacho como toda Lady Gaga, pero tiene esa weá inentendible que yo no, es como que el Joker se pone a bailar en el baño no entiendo ni una weá <risa> no no me no entiendes sí. y es como lo que pasa a la gente de Star Wars que de repente ve weá es como que y estaba viendo el este que por ejemplo pasa como lo que pasó, que lo recalcaste mucho en la toca anterior que es el origen de Rey, la loca eh, primero dicen que se va a entender que hijo de Skywalker después sus papás no son nadie y después <ríe> termina siendo hija de Parpati ¿No? claro, que ahí es un bolón de guión, una falta de guión muy brígida sí, pues eso, así que aquí estoy con la pauta ya me había perdido, no. sí. ya perrito Oye, bueno, de acuerdo a lo de Casa Fantasma, ponte tú, es que eso, eso es lo que pasa. Eh, en las películas, cuando tú hablas de las películas, en realidad son dos cosas. Una, los personajes y la otra, la historia. Y la historia, en, básicamente, es la estructura del guión. Entonces, cuando, cuando hacen la 2, la 3, la 4, generalmente lo que hacen es tomar la estructura de guión y volver a hacerlo. Por eso, porque porque la película, la base, Alma Mortal, ponte tú, una franquicia antigua. Arma mortal ya. es Mel Gibson con el otro negrito resolviendo un crimen. Entonces, primero se conocen, se llevan mal. Después, se llevan más o menos. Después aparece algo, alguien que los caga. después ya Y esa estructura se repite en toda la película. En todas. Porque porque Arma mortal es eso. es Una son los personajes bueno, arma mortal. y otra es la estructura de la, del guión. Entonces, suele pasar que uno dice, uy, pero es la misma película. Sí, po. Porque eso es lo que quiere la gente. John Wick. Uno, dos y 3 si bien avanza, ah. es lo mismo. Es lo mismo, básicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quieres ir a ver cuando vas a ver John Wick. Entonces, claro, claro pues se produce esta es cosa como esta, esta cosa como que pareciera ser las mismas películas. Y sí, pues, básicamente son las mismas películas. Porque una vez que tú le diste el clavo a un guión, o a una forma de guión, o a una historia ya para que soltarla, le, le, le volví a dar, le volví a dar ¿cachai? pero sí pues ahí Sí, lo mismo punto. sí pues ahí hay cosas que por ejemplo bueno me fijé algunas cosas que hiciste, son la plancha y, pero hay cosas que por ejemplo son como que no podí no poner por ejemplo los la estable las naves el sonido de las naves Sí, pues eh, exactamente. como hablan los extraterrestres ¿cachai? es una buena como icónica ¿cachai? como que son cosas que, sé que o sea, no sé si es triste, pero son cosas que no podéis no poner claro. así que eso eso eso oye yo tenía claro. un tenía un, una estructura de la semana pasada pero claro. ya entonces era saludar al no, público okay. si sí, no no le saludemos al público como primero porque ya pero, no dijimos ya, pues. Hola público, ¿cómo está? Quiero saludarlo, eh, darle el, el, el, el, la bienvenida a este nuevo programa de Hijos de la Chingana, eh, explicar un poquito que se trata de conversaciones informales sobre el cine y todas las cosas que alrededor que puedan salir, un poquito de improvisación, un poquito de, de, de arte, eh, del séptimo arte. Y eso pues, vamos, vamos probando un poquito ahí con el relajo y con... con la idea es ser interesante y entretenido Por ahí va. Y, y, lo, y lo otro es también aprovechar de promocionar cada uno. Cada uno de nosotros tiene su propio su propio negocio, su, propio o sea, su, propio, su propia pyme, su propia empresita. Entonces, claro, pues aprovechamos de, de promocionarla, como por ejemplo Cachaya Audiovisual, que es, que es la productora que tengo yo, que es la que produce este programa de alguna manera y que... Y que nada, pues estamos haciendo altos, altas producciones, generamos contenido eh, hacemos montaje, producción, grabación, por ahí es nuestro rollo, nuestra nuestro bolón. Así que ojalá que nos vean, meterse en nuestras páginas que van a estar ahí en, lo, en, la, en los comentarios y en la, en la reseña de la, de cuando lo subamos. Y eso, tal pues, es mi